les han incumplido un pago y han pensado en demandar? Si eligen conciliar a través de la PROCU pueden llegar a un acuerdo pronto y eficaz sin necesidad de acudir a un juez. Para acceder a este servicio en nuestros centros de conciliación civil y comercial deben cumplir con uno de estos requisitos, pertenecer a los estratos 1 o 2 o que sus pretensiones económicas no superen los 134 millones de pesos. La PROCU tiene seis sedes de conciliación en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Villavicencio. Contáctenos en nuestra línea telefónica nacional 018000 o a través de nuestra sede electrónica en www.procuraduría.gov.co